Buenos días a todas y a todos. Soy Luis Vílez. En el año 82 entré en contacto con la familia de lo sistémico, en un primer momento para formarme como terapeuta familiar. Posteriormente he aplicado este pensamiento a otros ámbitos, no solamente al ámbito familiar, también en, en mis actividades de consultoría, de orientación o de intervención, incluso individual. En el 2007 tres compañeros que provenimos del, del mundo de lo sistémico, decidimos poner en marcha un servicio de mediación familiar sistémico. ¿Por qué mediación familiar? Porque nos estábamos encontrando en nuestros despachos con una serie de cuestiones que no tenían que ver ya solamente con intervención o terapia. Y esto es lo que os quiero presentar. Esto es lo que quiero debatir con vosotros. Esto es lo que quiero comentar con vosotros. Mediante casos que hemos ido resolviendo, alguno no, alguno ha quedado en el aire, aunque han mejorado a lo mejor las, las relaciones y el diálogo entre las partes enfrentadas, pero esto es lo que os queremos presentar. Nos vemos en Segovia.